tercer domingo el tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo del 1 al 4 y el capítulo 4, versículo 14 al 21 Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros tal y como nos los transmitieron las que vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación Yo también, Ilustre Teófilo, después de haberme informado Minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo en orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu volvió a Galilea, iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados Y se levantó para hacer la lectura Se le dio el volumen del profeta Isaías Lo desenrolló y encontró el pasaje que, había, que estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva Para anunciar la liberación a los cautivos Y la curación a los ciegos Da libertad a los suprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, «Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír». Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, y Señor, Señor Jesús, Jesús. El Evangelio nos presenta a San Lucas un prólogo en el que expone el método que ha seguido para exponer su obra. Ha usado tradiciones vivas, orales y escritas. Hoy sabemos que usó el Evangelio de Marcos como fuente. Lucas se ha informado cuanto ha podido para escribir sobre Jesús de Nazaret. No obstante, su obra no es la historia de Jesús, sino es el Evangelio de Jesús la buena noticia de Jesús. Y en la sinagoga de Nazaret es donde se comenzó a escuchar esa buena noticia para todos los hombres. Jesús comienza en una región pagana y poca religiosa. No empieza en Jerusalén. Lucas es consciente de que Jesús es el profeta definitivo de la humanidad. Así que aquellos que estaban excluidos del mensaje salvífico de Dios son en realidad los primeros beneficiarios de esa buena noticia. Jesús vio su vida como la prolongación de aquel anuncio profético de la buena noticia para los pobres. La misión de Jesús es el anuncio de la liberación. La evangelización no es más que una forma de liberación. La liberación por la palabra. Jesús como profeta definitivo corrige la misión.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 Usano. La misma expresión del profeta Isaías Lucas aquí omite la ira de Dios contra aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel Pues el Dios de Jesús no ama a un pueblo excluyendo a otros Jesús no viene a solucionar mágicamente los problemas del mundo Viene a cambiar primeramente al hombre La palabra de Jesús, su proyecto puede cambiar nuestra vida es hora de comenzar un nuevo mundo viviendo y actuando de otra forma. Pero, ¿cuál es la fuerza que puede llevarnos a cambiar nuestra vida y actuar de otra manera? Jesús nos dice que creer en el Evangelio, aceptar y aplicando su mensaje. El reino de Dios, dice Él, está llegando. Su Espíritu nos acompaña para cambiar. Cuando escuchamos el Evangelio y lo ponemos en práctica, nos llevará a ser más libres y auténticos, eh, sin excluir a nadie. Nos haremos buscadores de la verdad. Martin Luther King, que encabezó el movimiento de liberación de los negros en Estados Unidos, decía, Tengo un sueño. Soñaba que la humanidad comprendiera algún día que estaba hecha para vivir juntos en hermandad. Soñaba que cada uno sería valorado por su dignidad como persona y no por el color de su piel, y decía que la única fuerza que había para cumplir este sueño era el camino de la fe. Hoy es el día de acoger el Evangelio, cambiar la vida y actuar nuestro mundo si ponemos en práctica el programa de Jesús. Que el Señor los bendiga.